En presencia de autoridades municipales, educativas, policiales y eclesiásticas. En la tarde de ayer se llevó a cabo la entrega formal de un camión contra incendios al cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En nombre de la entidad de rescate, Luis Elias Smuldoc ofrece las palabras de agradecimiento. Bueno, yo le tengo que dar gracias a Dios y a la autoridad eclesiástica, monseñor, autoridades. De municipales, provinciales, regionales, nacionales, gobernador, senador, síndico, al pueblo en general, a la prensa que tanto lucharon junto a nosotros para que Dios hoy nos coronara de gloria con este regalo, que no ha llegado, un vehículo completo, un vehículo de salvar vidas y propiedades, verdaderamente equipado y que sirve no solamente contra incendios, sino también para rescate vehicular e incendio en aeropuerto eh, dotado y cosas que en realidad, aunque tenemos algunos, pero no tan modernos como estos y que regulan tantas condiciones como estos, eh, fue hecho para ciudades grandes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.